Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 5.5, el hombre primitivo. No vamos a valemos del concepto establecido por la Biblia sobre Adán como primer hombre de nuestro mundo, ya que en el mismo hay una notoria incongruencia. No se alarme, amable lector. Verifique usted mismo. Dice la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y los creó macho y hembra. Y hecho Dios su bendición y dijo Creced y multiplicaos, Génesis 1, 27 y 28. O sea que, el hombre, denominación genérica, fue creado macho y hembra, no unidad hermafrodita, sino dos personas ya que dice bien claro, los creó macho y hembra, y écholes su bendición y dijo, creced y multiplicaos, en plural, lo expuesto, no concuerda con lo siguiente, Dios dijo luego, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle compañera semejante a él, Génesis 1, 18. Por tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras estaba dormido le quitó una de las costillas y llenó de carne aquel vacío. Génesis 2, 21. Y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios una mujer, la cual puso delante de Adán. Génesis 2, 22. Aun cuando su propia incongruencia hace inadmisible este concepto del comienzo de nuestra humanidad, Invitamos al lector continuar analizando los siguientes versículos del capítulo cuarto. Y salido Caín de la presencia del Señor, habitó en el país que está al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, Génesis 4, 16 y 17. De acuerdo con este relato, al alejarse Caín de la tierra de sus padres, halló otro pueblo, en el cual tomó esposa, pero esta mujer no era hija de Adán y Eva, sino parte de la comunidad de otro pueblo. Luego, existía ya otro país, y por ende, otros países. Por ventura, tan solo los sectores fanáticos que abdican el divino derecho de razonar, son los que no se aperciben de esta gran adulteración de la verdad, que empequeñece la grandiosidad de la creadora sabiduría cósmica. El origen del hombre primitivo, se pierde en la noche de los tiempos. Lo que sí, hoy podemos afirmar que no fue creado en el instante de un momento dado, sino que es el resultado de un largo proceso evolutivo de formas biológicas inferiores precedentes. Es el fruto de una larga evolución a través de todas las formas de vida, que pueden observarse en la fecunda naturaleza. A este respecto, hay hipótesis diversas. Las más, fundamentadas en los diversos hallazgos de fósiles humanos. Unas sostienen que surgió de las formas antropoides, teoría darwiniana, y otras, como la del jesuita Pierre Teilhard de Chardin, en su obra el fenómeno humano, de que ha emergido filéticamente ante nuestros ojos. Exactamente igual que otra especie cualquiera. Nota de pie, 1, la evolución, ley cósmica que impele al psiquismo modelador de las formas, a un constante avance y transformismo, contiene en sí la fuerza transformadora de mutaciones, a las que hace referencia la filogenia como formación sucesiva de las especies. Fin nota de pie, lo que sí está demostrado por los paleontólogos, es que el hombre primitivo apenas se diferenciaba de los monos antropoideos, en su aspecto morfológico y estructura. O sea, concordamos con Taylor de Chardin en que, el hombre ha emergido al igual que otra especie, pero, de las especies existentes en aquel periodo planetario, y mediante un largo proceso morfológico, en millones de años. La buena lógica nos lleva a la conclusión de que su aparición fue lenta en el tiempo, no espontánea sino filogénicamente a medida del desarrollo del psiquismo trascendente, modificador de la forma en las especies vivientes, y en diversas regiones del planeta. Hoy ya se sabe que, hacia fines de la época terciaria, los diversos tipos de monos antropoides eran muchísimo más abundantes que en la actualidad, y que estaban extendidos por todos los continentes. Pero, lo que no se sabe aún con precisión, es el comienzo de la raza humana, aunque ya se afirma que surgió en el periodo cuaternario, contemporáneo del Megaterio, y que algunos antropólogos asignan al Pitacanthropus erectus. Los paleontólogos han descubierto fósiles que declaran ser de origen humano, y aseguran pertenecer a épocas de hace un millón de años, en algunas regiones, y de un millón y medio y hasta dos millones de años, en otras Admitiendo como base fundamental el principio ya demostrado de la evolución de las formas en concordancia con la evolución del psiquismo, y este en relación a la necesidad de supervivencia, conociendo ya que la embriogenia nos demuestra que el hombre es la síntesis de todas las formas vivas que le han precedido, conociendo, también, que la necesidad crea el órgano, como puede apreciarse en los diversos tipos de animales de una misma especie que, al vivir en distintos ambientes... Han ido modificando, con la fuerza de la mente, la forma de sus miembros, de acuerdo con la necesidad de supervivencia. Las aves y la ardilla voladora, por ejemplo, nos es fácil comprender la modificación morfológica a medida que la mente se desarrolla. La forma humana está en concordancia con el grado de evolución de cada mundo. Así, el humanoide de la época cuaternaria, Pleistocena, de nuestro planeta, estaba en relación a la clase de vida y atmósfera de entonces. Nuestra forma actual, que no es la definitiva, está en concordancia con los diversos grados de evolución del psiquismo de las diferentes personas de nuestro conglomerado humano. La forma física de los humanos de cada mundo, está también en concordancia con su necesidad evolutiva en esos mundos. Nota de pie, 2. Ya la ciencia oficial admite la existencia de vida inteligente en muchos planetas del espacio infinito. En una entrevista el eminente científico Sir Bernard Lovell director del Observatorio Radioastronómico de Jodrell Bank, Inglaterra, declaró, muchísimos de los planetas que irán en el espacio están habitados por seres que han alcanzado ya un grado de evolución muy superior al nuestro. En comparación con ellos, nuestra humanidad está aún atrasada en cientos de miles de años. Pero, también existen muchísimos otros planetas cuyas humanidades se encuentran todavía en las condiciones de nuestros lejanos ancestrales, semejantes a los monos, y aún otros, cuyo nivel de vida es semejante al nuestro, que están sumergidos en los efectos de catástrofes nucleares. En los años últimos, prosigue Sir Bernard Lobel, los científicos en los diversos países han llegado ya a esa conclusión. Hasta hace poco, muchos científicos se resistían a admitir la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta, no obstante. Hoy aceptan ya como lógico y natural la existencia de civilizaciones en diversos grados de evolución y desenvolvimiento técnico alcanzado, fin nota de pie. En nuestro propio mundo, vemos formas que, dentro de un padrón general, difieren grandemente. Si observamos con detenimiento cada uno de los diversos y distintos aspectos de nuestro conglomerado social, podremos apreciar fácilmente las diversas fases evolutivas, tanto intelectual, moral como volitiva y psicodinámica. Según Fierre Taylor de Chardin, en la obra citada, el psiquismo va modificando la forma humana. Y esto podemos apreciarlo fácilmente en el individuo emigrado que, en el transcurso de unos pocos años, sufre un cambio notable en su fisonomía, como resultado del esfuerzo, inconsciente, de su psiquismo a adaptarse a su medio ambiente circundante, alejándose de su ambiente de origen. Pietro Ubaldi, en su obra La Gran Síntesis, explica maravillosamente la evolución del psiquismo y este como directivo del dinamismo fisiológico. Tanto Teilhard de Chardin como Pierre Troubaldi y otros, sostienen que la evolución en el pasado ha desarrollado organismos cada vez más complejos y conscientes. En cada nueva existencia, el espíritu construye para sí, de acuerdo con el grado de evolución alcanzado, un cuerpo adecuado al destino a cumplir, y en cada muerte, ese cuerpo es desintegrado al estado de materia inorgánica. Y en cada nueva vida humana, un nuevo cuerpo físico es construido por el espíritu, siempre en un estado de unidad orgánica un poco más compleja y perfecta que la precedente. La lucha por la vida, que para muchos es dura, aunque menos dura ya, que en siglos pasados, es una necesidad para el progreso del individuo e imprescindible para el desarrollo de las facultades de la mente. En las primeras fases de la etapa humana, el espíritu es todavía débil y su facultad volitiva está en el comienzo de su desarrollo. Por desconocerse a sí mismo, priman sobre él las fuerzas instintivas. A través de la lucha por la subsistencia y contra los elementos de la naturaleza, va desarrollando lentamente su capacidad intelectiva y volitiva. Y en esa lucha, en el enfrentamiento a los elementos que las vidas difíciles le presentan, es donde el espíritu ejercita y desarrolla sus facultades latentes. A través de los milenios, desde que el hombre apareciera sobre la faz de la Tierra animando una forma grosera con mentalidad puramente instintiva, y hasta nuestros días en que la humanidad se cree civilizada, su deseo ha sido tan solo lograr una vida más fácil y de mayores comodidades. Y ese deseo, que es una manifestación de la ley universal de evolución, que impele al individuo hacia la conquista de las cosas, va transformándose en otros deseos más elevados, a medida que evoluciona, y que le impelen hacia la meta que es la perfección, la cual lleva implícita la sabiduría, el poder y el amor fraterno. En el pasado, y aún en el presente, la evolución ha venido desarrollando organismos cada vez más complejos y conscientes. Y en la actualidad, próximo ya a alcanzar al término de la evolución morfológica, continuará el proceso en la evolución social. Ya podemos apreciarlo en la formación de instituciones sociales, orientadas hacia una convivencia más fraternal y armónica, a pesar de la resistencia que ofrecen las fuerzas negativas y retrógradas. Solo uniéndose fraternalmente en pensamiento y acción, la humanidad podrá sobrevivir de la destrucción que la amenaza.